los que no me conocen yo soy Belita y en este vídeo les voy a enseñar lo que llevo en mi bolsa este pero primero les quiero mostrar mi cabello chicos me lo corté este creo que esto es lo más corto que lo he tenido este en toda mi vida siempre lo he tenido súper largo y pues este wow este me había pintado las puntas hace como un año este me pinté las puntas de, de la me pinté las puntas <risa> y este y pues ustedes saben cómo cuando te decoloras el cabello se te empieza a maltratar Y se siente muy feo, se siente muy seco, muy muy feo Y pues ya como que me estaba hartando del tinte y de hecho todavía se me ve poquito Pero ya casi, ya han casi lo de hecho en todo, en el año me he crecido desde aquí hasta acá este, a mí me encanta usar este productos, mascarillas naturales para el cabello Porque te ayuda mucho a mantenerlo saludable y manejable y, y, y bueno, muchas cosas Ya casi me crece totalmente este Ya voy a tener por fin el cabello natural este Y la verdad es que se siente muy, muy suavecito Me lo corté hace como... Como casi tres semanas. Pues les recomiendo que se corten las puntas de vez en cuando, eh, o si se lo quieren cortar, si lo tienen muy maltratado, lo chiquito, aparte que está de moda tenerlo como que cortito. Pero bueno, chicos, este en este video, pues les quiero mostrar que hay en mi bolsa. Yo había grabado este video hace como unos tres meses más o menos, pero. Era cuando vivíamos en el otro apartamento y la verdad es que no había buena iluminación, así que mejor no lo subí. Estaba muy padre, pero ni modo, este o sea, el fondo estaba muy feo y no sé, la luz se veía horrible y pues no lo subí, no lo edité. Ahí lo tengo guardado, pero nunca lo edité. Así que les quiero hacer uno más con más luz y para que alcancen a ver bien las cosas. Antes de que empiece, quiero mandarle unos saluditos a unas personas muy especiales que me dijeron que si les podía mandar saludos en, mi video, en mis videos. Y son este, saludos viejos, pero no encontraba, no encontraba los nombres y ya me pudo organizar bien con mi libretita. Así que ahí les van. Dulce Fernanda, Kelly Peralta, Natica López, Amaya Rodríguez, Génesis Rocío Vera. Guadalupe Fabiola Mejía Torres. Carolina San Miguel. Qué bonito apellido, me gusta. Fátima Miranda 78. Y unas alumnas de Quinto, que son Paola, Fátima, Naomi y Alexa. Les mando besos a todos ustedes. Alondra Ríos. Alejandra Fajardo Paredes. Y otra vez al Listen Perfect. Me encanta esta chava porque siempre me dice que le envíe saludos. Pero siempre me sigue en mis videos y, y por eso te quiero enviar otra vez saludos. Chula. ma Chicos, recuerden que si quieren saludos, saludas saludos, solamente comentenlo en la parte de abajo. Yo con mucho gusto en mi siguiente video les envío saludos. Y bueno, vamos a empezar. Está muy bonita, tiene... A color box se le dice así este esta parte es negra y esta parte es rosita eh, y tiene aquí estos detallitos dorados que me encantan este a mí casi yo casi no cargo la bolsa así nunca así en la mano porque me canso muy rápido este pero pues te da esa opción para que la cargues de esa manera y también te da esta tirita de aquí tiene cadenas en los lados y tiene esta cosita igual que la bolsa y pues si se la quieres quitar pues se la quitas y ya, la puedes cargar en la mano pero yo siempre, siempre, siempre la voy a cargar así o cruzada porque es mucho más cómodo y mi esposo siempre me hace cargar su cartera y su celular y todo y pues a veces este, le digo que me ayuda a cargarla pero Vamos a ver qué hay adentro, chicos. este Así, bueno, así no. Así es como está por dentro en este momento. Y bueno, este lo primero que, que hay aquí es esta crema para el sol. Esta me encanta porque es de SPF 70. este Esto te tapa del sol por mucho tiempo y te protege. Me encanta esta crema, pero sí es muy muy muy espesa este parece como un resistor. de hecho huele poquito haz de cuenta que cuando lo aplicas se siente como si te estuvieras poniendo resistor. que no no me gusta mucho pero vale la pena porque te protege bastante bastante del sol y ahorita en ciaro pues ya está haciendo más está saliendo más el sol y pues yo no me gusta no me gusta así que tengo eso Ah, pero esto siempre lo llevo en mi bolsa y como siempre andamos en carro para todos lados, ya cuando nos bajamos, siempre lo saco de mi bolsa para no cargar tanto porque luego es más peso y yo me canso muy rápido. ¿Ustedes se cansan también cuando cargan sus bolsas o no? Pero bueno, esta la cargo de mi casa al carro y ya cuando nos vamos a bajar la saco para no cargar tanto. Espero que me entiendan. Y después tengo por supuesto un hand sanitizer este siempre hay donde lavarse las manos aquí en los restaurantes pero a veces a mí me gusta ir mucho a los garage sales a las ventas de garage porque ahorita están uh, a, ahorita hay muchísimas ya se cuenta que cuando a veces agarras cosas a mí me da como que me da sensación de suciedad no sé no me gusta sentir las manos no sé, sucias Así que siempre cargo esto Huele a menta Esta es una, una hand sanitizer viejita De Bath and Body Works Pero la encontré y oh, Me encanta Ustedes saben que me encanta la menta Así que esta es una muy buena opción Y después tengo mis lentes super chidos Que compré el otro día Me encantaron um, Me gusta lo dorado de los lados Y lo cafecito cafecitos sí, y lo cafecito por dentro a mí me gustaron no sé, ustedes qué les parece pero tengo estos y debería de comprar un, una cosa para protegerlo porque, porque aquí se me va a rayar se me va a quebrar y, y es muy delgadito y no es el mejor material así que es chapa pero se van a quebrar muy rápido y después tengo mi cartera, tengo otra cartera grande y ahí tengo todas mis tarjetas más organizaditas y mi dinero y todas las cosas, pero nunca la, este, prefiero cargar esto porque es más chiquita, así que siempre, siempre ando con esto, esto no va aquí, pero tengo este espejito, rosita, nada especial, mira bien, ahí están ustedes, díganse hola, tengo todas mis tarjetas, amontonadas y todo. Este, tengo un recibo de Home Goods. Compramos... ¿Qué compramos? No, no estoy segura, pero este cada vez que vamos a comprar algo a la tienda me gusta guardar los recibos de esa semana y guardarlos en mi bolsa o hasta dos semanas por si las tenemos que cambiar o algo. Y, este, y ya después ya las tiro o, o no sé, como que las archivo. Así que aquí tengo otro igual. Bueno, las de comida sí las tiro. No sé por qué no he tirado eso. Y luego tengo moneditas. Este, tengo moneditas, centavitos. Es todo el dinero que tengo. Y tengo estos aretitos muy bonitos, de hecho me los voy a poner para, para, para el resto de este video porque están muy bonitos y se me olvidó ponerme mis aretes, pero me los quité el otro día porque fui a trabajar y, y no me gusta tener aretes en el trabajo, así que me los quité y los eché ahí, pero ya, eso es todo lo que tengo en esta bolsita, esta... ¿Se acuerdan del sorteo que hice para mis 10,000 suscriptores? Y se acuerdan que les había dicho que había comprado dos bolsitas, este monedero y otro más. este Igualitos, nomás que de diferente forma. De Victoria's Secret, con la de esta dorada que me encanta, y rosita. Um, pero la verdad es que no necesitaba dos, así que me quedé con este y les regalé el otro a ustedes. Y después tengo mi cremita... Este empaque me encanta porque está aplastado. La verdad es que no abarca mucho espacio como esto o esto. Bueno, no, este está chiquito, pero... Y lo que hago es rellenarla con otra crema porque la verdad es que la de esto está muy padre. Uh, esta es viejísima, pero me gusta ponerme, este, ponerle, ponerle mis propias cremas y la verdad es que... Pues ya, este, se me resecan mucho las manos con el frío. Ahorita ya no está haciendo tanto frío, pero se me resecan y me encanta. Ah, me encanta ponerme crema en las manos. Y después tengo otro recibito aquí. Que igual cada dos semanas más los tiro. Oh, esto chicos, esto lo compré en un, una venta de garage. Y esta es una bolsita viejita, viejita de las que usan las viejitas las abuelitas y lo que hay aquí hay hilo de hecho voy a quitar este porque está muy feo y voy a ponerle hilo blanco negro azul el color eh, beige y acá hay agujas y pins y como se llaman seguritos para cuando siempre se te rompe una prenda este pues ya la puedes coser rápido en ese instante. O si a algún amigo se le rompe algo, pues ya como que eres la que le salva la vida a, al amigo, ¿no? O a la amiga, pues. Este. Y después, oh my God, esta bolsa que me enamoró. La compré el, el, hace como un mes, yo creo. Es esta bolsa rosita de piñas dorada. Me gustan las cosas doradas, este para cargar conmigo, pero en mi casa me gusta decorar con cosas plateadas con este color, me encanta no me gusta decorar mi casa con cosas doradas sí y no, no sé, ya, ya después les voy a hacer un tour y van a ver por qué pero ahorita les enseño lo que hay aquí porque es un cochinero so, lo voy a dejar acá por mientras esta bolsa ya está muy rayada y sucia, de hecho la tengo que limpiar tengo otro recibo, o voucher, o whatever, este de Ikea. Fuimos a comprar plantitas, cortinas. Y como les digo, cada dos semanas las cambio para... Por si tengo que cambiar la otra lado. Tengo un queso parmesano. este, Cuando fuimos a Costco, pues afuera venden pizzas. Y como no habíamos desayunado, nos compramos una pizza y... Y, y agarré un sobre de parmesan y nunca le puse y no sé por qué les estoy hablando y diciendo toda la historia del queso. Me encanta el queso. Tengo un recibo del camión de aquí, de Estados Unidos. Salen caros los camiones. Salen caros. Pero haz de cuenta que compras un... No. Te subes a un camión y este recibo te dura hasta las... Por ejemplo, te subes a las 6 de la mañana y este recibo te dura hasta las 11. Creo, creo que así es, ¿no? No estoy segura, pero puedes tomar diferentes camiones. No tienes, que, este, no tienes que tomar solamente... Perdón, no tienes que pagar cada camión que te subes. este Y es lo padre de aquí. Este, y tengo una pluma. De hecho, esta va en otra bolsa, pero nomás la aventé ahí. Y por dentro es así. este Aquí hay dos bolsitas que realmente no... Otro recibo, tengo, uh, no sé, notas y otro recibo. Y este, y ya después, no sé si alcancé a ver, pero acá hay otra bolsita más. Aquí tengo siempre mi celular porque es la bolsa que más, este, no sé. Ahí no se me pierde el celular. Si sí, esta bolsa, me encantaría que esta bolsa tuviera una bolsa en la parte de atrás para meter mi celular y tenerlo siempre a la mano. Pues no tiene, así que la dejo aquí de este lado. Así que tengo mi celular ahí. Tengo, uh, esto me encanta. Esta cosita es para cuando vas a los restaurantes o lo que sea. Cuelgas tu bolsa de esta manera y haz de cuenta que esta es la mesa. La pones y se detiene vean qué padre se ve so, esto es muy útil y la verdad es que pues no abarca nada de espacio así que tengo esto también oh my god my recording pensé que no estaba grabando pero sí estoy grabando <risa> no les ha pasado para los youtubers que graban este yo no tengo pantalla aquí que me está diciendo que está grabando ningún foco ninguna luz nada pero no les ha pasado que graban y este Piensan que están grabando, pero no graban. Oh, man. Tengo aquí una bolsa con una batería para la, nuestra báscula porque no tiene pila y les juro que llevo como 3, 4 meses con esta bolsa y nomás no la compro, se me olvida o a veces no la caro o no sé, no sé, o que cambie de bolsa o no, o lo que sea, pero... La encontré en otra bolsa, así que la puse en esta y como siempre uso esta, ahora sí voy a ir a comprarme mi, mi batería. Todavía no se termina, tengo una USB, tengo este lip balm, miren qué bonito está. Eh. Tengo muchos labiales, pero creo que este es uno de mis favoritos junto con el que hice, el... El iOS de gomitas, oh my God, sabe es riquísimo ese. Les voy a dejar el link en la, en, al final de este video para que vayan a verlo, está muy padre. Pero ya, esta es este la única razón por, por la cual la compré, es porque está chiquita. ¿Se acuerdan de esos botes grandotes? Pues cuando vi esto me enamoré y dije, oh my God, lo tengo que comprar. También tienen uno rosita, este, pero no, no he probado ese. Quizá ya después lo compré, pero definitivamente... Ay oh qué bonito. Así que me tardo tanto en explicar una cosa a ver si no se aburren. Tengo un esta cosita es para escuchar música y tiene un clip, así que cuando vas a correr o algo, este, te lo pones aquí, te pones tus audífonitos y te vas a correr. Está bueno, pero no tiene pino, solo tengo que charrar, Así que no sé por qué lo tengo ahí, no tiene sentido. Y tengo moneditas, tengo una batería de las mismas, pero no sé qué está haciendo acá. Ver, tengo pennies, tengo pesos mexicanos, tengo monedas, decos pennies todas esas cosas. Ya eso es todo lo que hay en esta parte y ahora vamos con lo divertido o lo que considero más divertido de las bolsas. Para empezar esta bolsa, vean nada más, qué belleza de bolsa, no les he quitado el, el plastiquito que te dan, no se lo he quitado pero es de color dorado y tiene piñas, ¡Oh, me encanta y tiene esta plaquita de aquí. Está muy padre porque tiene muchísimo espacio este, primeramente pum, aquí tiene una bolsa, dos y otra acá. Pero lo que tengo aquí son mis cargadores y mis audífonos. De hecho voy a comprar algo para organizarlo un poquito mejor. Porque está como que muy feo. Y luego tengo la parte de mi cargador. Y eso es todo lo que llevo ahí. Y después en esta bolsa este, tengo mi maquillaje. Está padre porque haz de cuenta que... Puedes poner, no sé si alcance a ver, pero tiene para poner tus tarjetitas, o dinero, o lo que sea. Y en la otra parte tiene un cierre, así que está muy, muy fregona. Tengo maquillaje, tengo una más. Una máscara. ¿Cómo se llaman? Dios mío. No sé. Para las pestañas. Oh my God, qué inmensa, no me acuerdo. Tengo una cosita para las cejas, un pincel que lo acaba de comprar y lo estoy medio usando y hasta ahorita me, me gusta mucho. Tengo esta viejita, viejita de Italia pero no me la acabo. este Está muy padre y se la recomiendo mucho. Llevo como, oh my gosh, como un año y dos, tres meses con esta. No la he cambiado y Casi no me pinto las cejas, este, sí me las pinto, pero no mucho, no sé. Soy rara, soy muy muy rara. Una, imagínense. De hecho ya debería de tirarla y comprar otra nueva. Tengo este labial que lo compré en la tienda de dólar, pero la verdad es que está... Es un color precioso, vean nada más. Espero que alcancen a ver, está precioso el color, me encanta. Y un dólar, pero buena fórmula, es lo que me encanta. Um, tengo una cosa para los, las cejas igual, es para darle más color o no sé. Tengo una brochita, pero no tengo mi, mi blush. Blush o blush o el bl el, las, para poner chapitas. Este, así que no sé dónde está, no está aquí, a ver si ahorita me la encuentro. todo está bien, no se preocupen. Este, y pues ahora vamos con la última bolsita. Aquí tengo pasadores, muy poquitos pasadores y unas liguitas ahí para... Por si un día me quiero hacer un peinado o, A veces la gente me dice que los peine porque les gusta cómo me peino. Si no saben, tengo un canal de peinados, pueden ir a verlo. No, no he hecho videos últimamente ahí, pero espero hacer uno ahorita mismo para subirlo en esta semana o en la que viene así que vayan a verlo chicos igual se los voy a dejar aquí para que le den clic y vean los 7 10 videos que llevo ahí están muy padres se los recomiendo y luego tengo una cosita un brochecito para el divino. no sé está padre por si un día ando de loca y me quiero poner flores en la cabeza y luego tengo aquí estas cositas de alcohol, este toallitas con alcohol. Y lo que hago es este limpiar, agarro mi celular, agarro una toallita y la limpio para quitar las bacterias, este para que no salgan tantas de espinillas. Ahorita tengo unas, pero es por el estrés, chicos. Tengo... Liguitas también para el cabello siempre importante tenerlas siempre las tengo en las muñecas este o en la bolsa y esta vez la tengo en la bolsa tengo mi pasta y cepillo de dientes vean qué bonita está esta pasta esta te las dan en los en las aerolíneas supongo hay algunas que te dan y otras que no y tengo una toallita sanitaria estas son de los de los Pantiprotectores, Así que uso eso. Cargo con eso. Y también tengo mi... Mi Luna Cup. O mi Diva Cup. Este, muchos de ustedes tal vez no conozcan estas cositas. Pero les recomiendo que vayan a ver videos. No quiero explicárselos. no, Bueno, no en este video. No sé cómo me siento si les explico esto. Tengo una... Tengo suscriptores chicas, chiquitas. Tal vez no saben mucho del tema o no están preparadas para usar esto este, déjenme saber en los comentarios si saben lo que es si las usan, si les gustan yo estoy muy contenta y por eso siempre cargo con esto cuando estoy a punto de tener mi periodo este, igual en mi celular tengo una aplicación que me dice exactamente cuando me va a bajar y yo soy muy muy exacta así que ya, yeah. ya yeah, ese es otro tema que ya después hablamos ya después les platico. Y ese es el cierre que les había dicho que tiene esta otra bolsita. Está preciosa, de hecho estaba abierta. Ah, y tengo aquí... ¡Ani! Tengo anillitos. Oh, estos están divinos, divinos. No, no me acordaba en dónde los puse, pero ya los encontré. Qué bueno. Están muy padres. Porque estos te los pones, este.. Están muy feas mis manos, así que no me vayan a criticar. Ah oh, bueno, crítiquenme. Miren, miren qué padre se ve. Estas las compré en.. creo que en Forever 21 o HM, no sé, pero me salieron algo baratas. La verdad, la verdad es que están muy bonitas. Y no las encontraba y por fin las encontré. La verdad no sabía, no me acordaba de que las había puesto ahí, pero ya me estoy acordando. Me había cansado y las me las quité y para que no se me perdieran las puse en esta bolsa. Igual como mis aretes me gusta guardarlas en cosas más chiquitas porque si lo aviento a mi bolsa, después ya no, me, ya no lo encuentro y no sé. Y siempre conmigo... Siempre llevaba una botella chiquita, pero ya, pero no me cabe la verdad, y como les digo, siempre andamos en carro, siempre cargo con mi botella de 2 litros y la dejamos en el carro o dependiendo de dónde estemos, este, nos vamos, este la bajamos, por ejemplo, si nos vamos a los parques o algo, la bajamos y. Y eso, y todas esas cosas. Y bueno, chicos, eso es todo lo que tengo en mi bolsa. Este, espero que no los haya aburrido con mi, con, con mi plática. A veces como que hablo muchísimo. Este, espero que les haya gustado. No se te olvide darle like a este video. Suscríbete aquí en la parte de abajo para que este, no te pierdas ninguno de estos videos. Y recuerda de regresar cada semana porque subo videos cada semana. Me pidieron un... Este video que si les podía grabar de una prima este Cristina, hola Cristina Esta chava me pidió que si les puede hacer un video de eh, películas y series favoritas Y yo creo que mi próximo video va a ser de ese o ya un poquito después Porque tengo que organizar todos los programas que me gustan Y los que he visto y las series y, y películas y todas esas cosas <risa> Se me está secando la verdad Chicos, ya me voy porque se me está secando la garganta, este, porque tengo mucha, mucha hambre y no he comido y este, chicos los quiero mucho, les mando muchos, muchos besos, suscríbanse para que sean parte de la familia Belita, los quiero mucho chicos y nos vemos en mi próximo video, adiós.